A huevo, a huevo, qué bien siente llegar el trago temprano, pero un momento, tengo que vigilar. Cámaras del Five a Freddy. Freddy's Ah, que guapo, no! ¡Foxy no! ya salió! ¡Quedo vigilándolo! ¡Quedo mirándolo! ¡Ah, huevo! Espera, ¿por qué hay un muerto aquí? ¡Uf! ¡Menuda huea aquí! Comedor todo bien... Baños, ¿Todo bien? ¿Aquí todo bien? ¡Oh! ¡No puede ser, es chica! ¡Chica, chica, chica! Oh, ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Por favor! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Sí, sí, sí, ¡Ya, ya, se fue, ya! fue ya se fue! ¡Ya se fue! Ya está otra vez en su camarita. Ah, mira, ya, ya se regresó al escenario. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué guapo! Y todo eso. ¡A huevo! Se fue la luz. Se fue la luz. Voy a encender la linterna, amigo. pero que no haya muy. muy Espero que no llegue muy pronto el Alfredo. ¡A huevo, ya llegó! ¡Ya llegó! Creo que no le a engañar la máscara, así que me voy a quedar aquí. Evo Evo, le estoy alumbrando y ajá. sigue el para Ah, espera, no, estoy sola con Foxy, hombre Ah, pues claro Claro ajá, ajá. Claro, hombre, me voy a morir Ay, ay, ay, ay me desperté Ay, por Dios, estaba dormido. Ah, espera porque me miran, ay no, el Foxy ya está a punto de salir, ay no, me piste, me piste. Vamos, encender la linterna, encender la linterna, Foxy, Foxy retrocede, Foxy retrocede. Tengo linterna, tengo linterna. Espera, no, que no era en la cámara, verdad? Ay, ay no, que ya está aquí, ay, ay no, ya ay, está ahí. Vete pa' casa Vete pa' casa Ay, Ay no, el boni, el boni, el boni Bueno, yo creo que todavía no viene ahora que guapo que hayan puesto esto aquí Bueno y sí, el boni se, re, se retrocedió si sí, de fresta y otra vez, Sí, hago, hago chicas, sigue ahí, foste, sigue ahí, espera, vuelto todo su escenario. Mirando, espera, significa que son las seis AM. Bien, vamos.